Hola a todos. Soy Juan Ramón Camarillo y en este video voy a hacer un ejemplo con el modelo Bergeron de las líneas de transmisión. En este ejercicio tenemos una línea de transmisión, de la cual nos informan la tensión de operación, la frecuencia, la distancia y los parámetros del modelo Bergeron. Nos informan unas condiciones de operación, y nos piden encontrar la tensión en el nodo de envío y la corriente. Adicionalmente, nos piden calcular la eficiencia de la línea de transmisión. Este es un ejemplo del libro de Bergen y Vital. Antes de comenzar, muestro un ejemplo de modelamiento de líneas en el software ATP. Ingresé la configuración que muestro en la imagen superior, y seleccioné el modelo verieron de la línea. En la imagen inferior se muestran los resultados de ATP al calcular los parámetros de la línea. Nos muestran la velocidad de propagación, la resistencia, reactancia y susceptancia que nos dan como dato en el ejercicio anterior. Esto simplemente como ejemplo de cómo se hace en un sistema real. Entonces con los datos del ejercicio calculo la impedancia en ohmios por milla. De igual forma calculo la admitancia, en este caso la unidad de son mos por milla o siemens por milla. Con estos dos valores calculo la impedancia característica, que tiene un valor de 387.27 con ángulo de menos 6.04 grados. Calculo de una vez la constante de propagación por la longitud de la línea, teniendo un resultado de 0.4688 con ángulo de 83.85 grados. Finalmente calculo el valor del seno y coseno hiperbólico para el valor que acabo de calcular, teniendo un resultado de 0.4522 con ángulo de 84.4 grados, y 0.8950 con ángulo de 4.2 grados respectivamente. Si no tienen las funciones seno y coseno hiperbólico en sus calculadoras, deben usar la definición exponencial de estas funciones para hacer los cálculos. Del ejercicio tenemos que la tensión de línea es 132 kilovoltios. Por lo tanto la tensión de fase es ese valor dividido sobre raíz de 3. Con lo que tenemos un resultado de 76.2 kilovoltios. Calculamos ahora la potencia por fase, que resulta de dividir entre 3 la potencia que nos dan en el ejercicio. El resultado es 13.33 megavatios. Tenemos que la magnitud de la corriente en ese extremo resulta de despejar de la corriente de la fórmula de la potencia reactiva. Tenemos un valor de 184.1 amperios. El ángulo de la corriente resulta de tomar el coseno inverso del factor de potencia que nos dan en el ejercicio. Tenemos un resultado de menos 18.2 grados. El signo negativo se debe a que el factor de potencia está en atraso. Finalmente podemos reemplazar todos los valores para calcular la tensión en el nodo de envío. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos un resultado de 89.28 con ángulo de 19.39 grados. Este resultado está en kilovoltios. Reemplazando los valores para la corriente, tenemos un resultado de 162.42 con ángulo de 14.76 grados. Este resultado en amperios. Ahora debemos calcular la eficiencia. Primero calculamos la potencia en el nodo de envío, que es la parte real del producto de la tensión que acabamos de calcular por la corriente conjugada. Teniendo un resultado de 14.45 megavatios.